Quiero un México sabio, un México educado, un México en donde el apoyo a la ciencia, a la tecnología y la educación sean parte de la columna vertebral que nos lleve a hacer decisiones adecuadas ante los problemas fundamentales del siglo XXI como el agua, la energía y la globalización.